El Tribunal de Cabo Verde autorizó la prisión domiciliaria para Alex Saab. Juan Guaidó sobre el 23 de enero. La democracia en Venezuela siempre está en juego. Estados Unidos repudió la brutal represión de Rusia contra los seguidores de Alexei Navalny. Twitter suspendió la cuenta de la nueva Asamblea Nacional Chavista. Los altcoins suben mientras que los alcistas de Bitcoin se ven frustrados por la resistencia en los 34 mil dólares. Fuerte sismo en la Antártica y en el centro de Chile. Estados Unidos repudió la brutal represión de Rusia contra los seguidores de Navalny durante las protestas. Estados Unidos repudió la brutal represión de Rusia contra los seguidores de Alexei Navalny durante las protestas del sábado. Según datos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, la policía rusa arrestó a más de 2.500 personas en todo el país. En un comunicado de Ned Price, el flamante vocero del secretario del Departamento de Estado, se afirma que Estados Unidos repudia fuertemente las duras tácticas contra manifestantes y periodistas aplicadas en varias ciudades rusas. La detención de Navalny y de más de 2.500 de sus partidarios son indicios preocupantes de nuevas restricciones a la sociedad civil y a las libertades fundamentales. Pedimos a las autoridades rusas que liberen a todos los detenidos por ejercer sus derechos universales la liberación inmediata e incondicional de Navalny, dijo Price. El Departamento de Estado también instó a Moscú a cooperar plenamente con la investigación de la comunidad internacional sobre el supuesto envenenamiento de Navalny y a explicar de manera creíble el uso de un arma química en su territorio. Los Estados Unidos estarán hombro con hombro junto a nuestros aliados y compañeros de la defensa de los derechos humanos en Rusia o en cualquier lugar donde se vean amenazados, concluyó el comunicado. Tribunal de Cabo Verde autorizó la prisión domiciliaria para Alex Ab. El Tribunal de Apelaciones de Barlavento autorizó el pasado jueves que el empresario colombiano Alex Zapp, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha puesto en arresto domiciliario en la isla de Cabo Verde según una sentencia judicial que pudo consultar un medio de noticias norteamericano. Las órdenes de liberación inmediata se producirán tras la presentación de una vivienda adecuada avalada por las autoridades penales en las que SAP deberá permanecer en todo momento mientras continúa el proceso de extradición en curso, señala el documento. Esa decisión se produce semanas después de que este mismo tribunal denegara el pasado día 15 de diciembre el traslado de Saab a una prisión domiciliaria y el 5 de enero diera luz verde a su extradición. Ya el 30 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, bloque regional al que pertenece Cabo Verde, había dictaminado un cambio en el régimen de encarcelamiento del acusado para que pudiese tener acceso a su familia, abogados y doctores dado a sus supuestos problemas de salud. Según la defensa de SAP, el estado de salud de su cliente es débil por una condición de cáncer existente, del que no han ofrecido mayores detalles. Saab, que cumplió 49 años el pasado 21 de diciembre, mantuvo siempre una imagen discreta hasta que en el 2017 comenzó a aparecer en la prensa, acusado por la exfiscal venezolana, Luis Ortega Díaz, de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro. Guaidó sobre el 23 de enero, la democracia en Venezuela siempre está en juego. Juan Guaidó Designado presidente interino por las fuerzas opositoras venezolanas, aseguró que la democracia en Venezuela siempre está en juego. El líder opositor se pronunció el sábado 23 de enero, fecha en que se conmemora el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y no comparó con la situación que se vive actualmente en el país. Guaidó se pronunció en su cuenta de Twitter, en donde subrayó que en enero de 1958 inició una transición hacia el periodo democrático en Venezuela. Para el dirigente opositor, desde entonces reinó una etapa de progreso en el país, sin embargo, lamentó que la tiranía retornó, refiriéndose al gobierno de la revolución chavista. El 23 de enero de 1958 inició la transición hacia la era democrática en Venezuela, que durante décadas fue sinónimo de progreso para el país dejando las dictaduras atrás, pero volvió la tiranía y con ello las desigualdades y el retroceso. La democracia siempre está en juego, expuso. Venezuela amaneció el 23 de enero de 1958 con un golpe de estado en contra de Pérez Jiménez. El alzamiento lo encabezaron una fracción de la Fuerza Armada y partidos opositores. Esto no recalcó la importancia del 58, de la presión ciudadana y el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. De tal forma, aseguró que estos factores son claves para solucionar la crisis venezolana y conseguir la convocatoria a unas elecciones libres. Twitter suspendió la cuenta de la Asamblea Nacional Chavista. La red social Twitter suspendió el jueves la cuenta de la nueva Asamblea Nacional, formada a partir de las elecciones del pasado 6 de diciembre, y mantiene activa, sin embargo, la cuenta de la Asamblea Opositora. Tal y como ha indicado la compañía, que suspendió decenas de cuentas ligadas al gobierno venezolano, la Asamblea Chavista habría incumplido las normas, por lo que ha quedado suspendida por el momento. La cuenta en cuestión fue habilitada el pasado 5 de enero, cuando se instaló el nuevo periodo legislativo en el país caribeño. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha criticado en el pasado que la red social no haya suspendido la cuenta del autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó Márquez. El chavismo dio inicio a principios de enero a la Asamblea Nacional después de cinco años de control opositor. Tras hacerse con una holgada victoria en las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, logró 253 de los 277 escaños en juego en unos comicios, a los que no concurrió el grueso de la oposición encabezado por Juan Guaidó. De forma paralela llegó un lugar alternativo a la sede legislativa. Los diputados de la Asamblea Nacional elegida en el 2015 reivindicaron su continuidad, alegando que las elecciones de diciembre carecieron de las garantías suficientes y que no puede haber un vacío institucional. La Comisión del Parlamento Venezolano, que investiga los delitos que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron en los últimos cinco años el legislativo, encabezado por Guaidó, exhortó el martes a la Fiscalía a emitir órdenes de arrestos contra los exdiputados que se hacen en llamar diputados y siguen cometiendo delitos. Las altcoins suben mientras que los alcistas de Bitcoin se ven frustrados por la resistencia a los 34 mil dólares. La caída de Bitcoin por debajo de los 30 mil duró poco ya que la principal criptomoneda encontró una nueva ola de apoyo, incluido en el momento de compra de la caída de 10 millones por parte de MicroStrategy datos de Cointelegraph Market y TradingView muestran que las fuertes entradas han ayudado a elevar el Bitcoin 4.92% hasta un máximo diario de 33.866. Con la perspectiva de que la administración de Biden apruebe paquetes de estímulos masivos para ayudar a que la economía de los Estados Unidos vuelva a funcionar, las conversiones sobre Bitcoin convirtiéndose en una moneda de reserva están comenzando a surgir nuevamente. Aunque la reciente volatilidad de Bitcoin tiene algunos analistas diciendo que es un activo cíclico en lugar de una cobertura. Los movimientos recientes del precio han captado la atención de los inversores minoristas que han mostrado un interés renovado por las criptomonedas en general. Incluso el Banco de Pagos Internacionales reconoció que las monedas digitales pueden tener uso y la organización ha delineado planes para implementar una variedad de pruebas de moneda digital del Banco Central este año fuerte sismo en la Antártica y en el centro de Chile. La ONEMI emitió una alerta por un terremoto en la Antártica. El movimiento telúrico de 7.1 se registró a 216 kilómetros por el noreste de la base Frey, según indicó el organismo. Además, sostuvieron que las notificaciones que llegaron a la mayoría de los celulares corresponden a una evacuación en base Antártica. También se registraron algunos sismos de mediana intensidad en la región de Magallanes y Antártica chilena y entre las regiones Metropolitana y Maule y Convico y Maule. Shoah indica por el sismo de mediana intensidad entre las regiones de Coquimbo y Maule que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, y indicó la ONEMI.